Ok, les voy contando algo muy importante, y es que yo quería hacer un proyecto divertido, un proyecto que me pudiera reír al, haciéndolo, y para ser sincero, me reí mucho. Eh, el proyecto en sí es sencillo, es una red honoral que escribe canciones de reggaetón, tan simple como suena, pero no fue para nada como suena. Hice un pequeño web scrapping, al comienzo dije, 100 artistas de reggaetón deben ser suficientes, y la realidad fue bastante complicada y distinta. Eh, tantas can cantantes, tantas canciones implican una base de datos enorme. Razón por la cual fui reduciendo la, la medida que lo iba haciendo. Hicimos un procesamiento de datos, una limpieza, eh, cosas tan por el estilo como eh, las páginas que les ponen los slash. Todo eso hay que limpiarlo, verlo, como poco a poco. Eh, construimos el modelo. Aquí les le puse la foto por abajo, pero para que vean más o menos cuánto tardaba cada vez que hacía un entrenamiento considerable, este por ejemplo es una foto de cuando llevaba, está comenzando mi noveno época, mi novena vuelta, y llevaba unas ocho horas ejecutando. Eh, lo realizaba desde un Google Cola, yo no tengo gráfica, brillaba por su ausencia, eh, y tenía que estar cada 20 minutos moviendo Google Cola para poder realizarlo. Eh, Gracias a ello también pude hacer otras tareas adicionales eh, debido a tengo que centrarme a hacer esto de entreno y fue un ejercicio más de manejo de tiempo de datos más de cualquier otra cosa eh, testeamos el modelo ya ahorita los vamos a testear y hicimos dos cosas ok eh, lo tengo por aquí sí se lo muestro rápido aquí um, Momento, momento. OK. Eh, esto es rápido, simplemente para que lo vean. Hicimos un Docker file y de hecho podemos reproducirlo en el Docker file y lo he montado en Heroku. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacen muchas solicitudes, Heroku crachea. Y como quiero que los estén ustedes también, lo estoy montando ahorita desde local. Pueden intentarlo desde Ah, y bueno, la referencia a J Balvin. Espero que hayan escuchado la canción de Residente. Si no se las recomiendo. Eh, vi también proyectos muy similares, gente que hacía un scrapping de canciones, que analizaba sus contenidos, pero no que lo pasaban a audio. Y en sí ese es el proyecto. Eh, vamos con Telegram. ¿okay? Preparé una que otra canción que escribió. Lo que hace el bot es, le doy una palabra y él escribe el resto de la canción. Eh, como son canciones de reggaetón, no, las palabras no están escritas de la manera perfecta. No dice para, sino dice pa. No dice y tal y sino y ta. Entonces, cuando realizaba el proyecto me he dado cuenta que en ocasiones leerlo no es tan maravilloso como escucharlo. Ella, por ejemplo, yo puse en... Esta... Ella durmió, perriando, yal, no después de la llovencia. Y la corazón de la contrar. Si está el descontras de la mí. Eh, no es por nada, a mí me da mucha risa, a mí me encanta. Eh, todo funciona a partir de un start. De hecho, lo hacemos. Eh, las opciones, te puedo explicar cómo funciona. Un pequeño texto de eh, la red neural que utilizamos, Natural Language Processing. También si quieres ver aquí, hijo. Eh, si lo quieres buscar también, es J Balvin, bot, escribir una canción. ¿Y qué palabra puedo poner? ¿Común que esté en todas las canciones de reggaetón? Mami. Eh, hace la solicitud. Primero va a mandar el texto. Y luego coge ese texto y a través de una librería llamada GTTS lo convierte a un formato OGG. Mami para mi mambo. Dale mambo. Todo el amor, el amor. Dale mambo. Te voy a compares de la suelta, si quieres. <risa> eh, imagínense yo a medianoche eh, reproduciendo esto, mis compañeros de piso me querían matar. Eh, fue fue un reto, pero principalmente fue un reto por lo difícil que es trabajar con este dataset. Si fuera escrito por Shakespeare, si fuera escrito por Cervantes, tal vez hubiera sido muy diferente. Eh, me ha gustado mucho. Ah, y bueno, también les puse unos pequeños ejemplos con quiero, con atrévete, con dale. Eh, también hice scrapping de pitbull, así que muchas veces ponéis dale y baby, varias veces. Eh, y eso es todo. No sé si quieren ver algo en particular. Eh, Jesús, ponle core, ¿no? A ver qué sale. Oh, eh, no vas a saber la palabra core, pero veamos. Quiero escribir una canción. Cores y como te digo la magia no es leerlo leerlo en ocasiones tiene sentido se me ha escuchado cores de la vida de la como el perrear y no te voy a afreten, si tú sabes que sé que está el perrear sipe me encanta lo puedes poner en la landing de cores ahora mismo, ya, ya tenemos Vamos, que me, me están lloviendo los alumnos ya tenemos que ver para la, para la... Eh, como curiosidad, quería colocarle música de fondo, pero no se escuchaba nada bien pero era divertido bueno, eh, o sea la verdad es que la verdad es que me estaba bien lo que salía en las letras eh, enhorabuena Jesús muy buen trabajo. Al final hemos dado un buen apretón a tu proyecto. Eh, al principio, o sea, entrenar con Google Colab fue todo un acierto. El hecho de poder eh, pues, hacer entrenamientos cortitos para iterar rápido, y poder organizar toda la arquitectura, la limpieza de datos, el web scrapping y asegurar que todo funcionaba bien para luego hacer un entrenamiento final ya con todo el dataset es lo que al final le ha dado éxito pues, a tu proyecto, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha tardado tu entrenamiento de la revista de la escuela, has dicho Te voy a contar algo, y esto es lo curioso eh, yo tenía estimado que iba a tardar 10 horas cuando llevaba 9 horas y media se me fue el internet, gracias a los checkpoints que me recomendaste que pusiera lo salvé Joder, sí. si no, hubiera llorado hombre, eh, sí, sí, era para llorar porque, joder, estar ocho horas ahí en Colab, moviendo el ratón cada media hora. Sí. Eh, fue, en, en sí, nueve horas. Traté de salvarlo. Para, quería hacer incluso la hora extra, pero dije, no. Fue nueve horas el, el mejor modelo que entrené. Porque también eh, traté con los shuffle, los barajados. Traté con la cantidad del dataset. También con la cantidad de pods. Eh, había muchas cosas pequeñas que podía ir probando. Que afectaba al dataset, pero muchísimo. Eh, por ejemplo, tengo otro modelo que repite mambo cada cinco palabras y no entiendo por qué, pero este es el mejor modelo que he conseguido.